Solista que de Chowashan Chubash, Dios quiero no bendecir a su papá, a Hilda, Dios quiero no bendecir a Lorena, compar su coral, la poderosa producciones Mejía. Are, Dios, quiero no bendecir compar a través de estos medios. Quédenme no decir también la coralja como decir Dios y Coco Are Dios que también no decir, ad costumbre at católico que ni escuchaba escuchar dios, chat que dios, charaban a dios, la gente irla, que no quiere dios, yo la pelajun que no que te salvar, que no quieren que salvar. Le decía un hermano hace unos días que ni escuché. Su casa chenim que ya te escuchaste y atrás lo y caviló josuán ya que no había visto a mi que no, ya te das cuenta. Tú sufras tu mal, salvar. se van a salvar. Ahora que hagas la, Que tres, y que Fácil at, que mejor católico dios dios, La el Dios que como ustedes Dios crach, muchachos matkana a condenar a vivir, tengan koyah no oportunidad che, por lo tanto che a aprovechar. Cojo precioso canto Cristo fiel te quiero ser. Igre Dios señor quiero serte fiel. Igre Dios ayúdame a serte fiel. Cant conformar cae, yaos pecador, os pecador Dios sí éramos pecadores. Pero más Dios vino, lavó todo, nos cambió, nos transformó. Por lo tanto, tenemos que serle fiel al Señor. Por lo tanto, tratemos de serle fiel al Señor. Cada día tenemos que serle fiel al Señor. Cantemos con todo el corazón. ¡Era Quiero, se van a amar, no Y fíjese que el amor de Dios es maravilloso. Como un bachato aquí, chabe, bochuleo. La chuchuquilla, te amo, mi amor, te quiero mucho. Ese amor puede ser de que termina. Y cuando ganado, ¿cómo es amor, pero Dios no, cuando can amar a Dios, Dios siempre te va a amar también. Ojo, oh, precioso canto que ahora, Señor, que me encuentre a tu lado, huyo la tristeza de mi corazón. Yo sé que mal cantar, acá yo busco nombr Dios sabut, acá yo busco canchuy Dios, pero si cabas que cohracab, si cabas que torraci, que torraci, que van a cantar con todo tu corazón Iglesia amada, cantemos con todo nuestro corazón este precioso canto. solo que atorra a chamal que gloria si tan solo que atcone caíchcha Dios Dios llave Dios Dios ya adorra, señor Dios Señor Señor cuando cabilo ocho chuchot dios ujlal, sinceramente, Dios sinceramente caraccha su Dios dios por eso que con muchos hermanos que hermano que en top no, que ya no ofrenda que más solista que más cantante que más predicador porque pobreza que tqabil fracaso, miseria que no hay que hacer que no hay que hacer que no hay que que no que la que no hay que no que que que que que que que Cascone cabanza, racha para el caer, ya Dios, ya ve Dios, llévame. بدك تيوس نحن كايخ سوق اخ اخ وينك يا تشا كم وينك وركناتك كلو كريوص النوم كنا اتركتكم وكنا انشانكلتكن Yo no sé si a los jama bea pero cuando un carro choc su carro choc chica a ver, me mucha te quiero palabra, chuechi, cuacho, capchi, para seguir, pero quizás no aparece esa palabra en ese momento, a ver, me matas, cobra, camba, a ver, me matas, cobra, la situación tan difícil, a ver, me mucha te cojure, que pete cuchaco, cuacho, cap. Pero quizás esa palabra no llega Pero el único que pede que tu voz es coja Dios El único que pede que tu voz es coja a Dios Por eso me chiste en el cielo de el Dios Ya Tu Dios como precioso canto, hijo, estaba. Esfuerzate. Y que ir, pero me que la Enganado com moment, momento, mas já encontro mundo que eu estou a Pratem a que Señor. que no Me que con tu carga, que estuve mal, que Espíritu Santo y que la tercera Espíritu Santo. Que cada momento chico, le Señor. Vamos a terminar, iglesia. ya Vamos a terminar. ¿Qué y que con momento, un momento, la otra, la otra, la otra, la otra, la otra, la otra, la la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 unidad That's Chicha y that ¡Todo matoé! Solo quieres esa fe en ti. Solo activa esa fe, esa fe, esa fe, esa fe. Esa fe, esa fe, es de que puede orar en tu vida. Esa fe. ¡Más de lo En lugar de que el mejor, Con todo nuestro corazón, que van dios, a dios, que seguir adelante, que van a agradecer desde ya la invitación y este santo privilegio, que te hace que haya aplausos a la presencia de dios. Oigan los aplausos en esta hermosa noche, hermanos. Amén. ¿Están contentos todavía, hermanos? No lo no pregunto a los que están contentos todavía. Bueno, gloria a Dios. ¿Están contentos, hermanos? Ah, qué bueno que estamos muy contentos. En esta hermosa noche, ya cantamos con el Ministerio de Alabanza. Emanuel, en este momento ya llegamos a la recta final de este magno evento tan precioso. En esta hermosa noche, de alguna manera, también queremos agradecer a los que nos están visualizando aún todavía. A través de Radio La Poderosa, un aplauso por favor, venga los aplausos en este momento. También a través de Producciones Vigía, también les saludamos en esta hermosa noche. También quiero agradecer también a mi patrocinador... Miguel Ángel Velázquez, que se encuentra allá desde los Estados Unidos. Les saludamos de una manera muy especial en esta hermosa noche tan maravillosa. Muy bien, mis hermanos, en este momento ya viene el espacio. Con los anuncios y la oración final. Pero si sí, antes yo me despido, me despido con ustedes, el servidor Emilio Chico. Si Dios, si Dios así lo permite, en una próxima oportunidad vamos a estar de nuevo con ustedes. Adelante, hermano Pastor Manuel. En este momento con los anuncios y la oración final en esta noche. Dios hermanos, Dios hermanos. Bueno, amigos oyentes, hemos llegado ya a la parte final de la transmisión acá desde este lindo lugar, desde Chocruz, Chivalamuac. Saludos cordiales para todos ustedes, hermanos y amigos, donde quiera, donde nos están escuchando. Allá desde la Unión Americana, muchísimas gracias a todos ustedes, hermanos, pueblo de Dios, así también para el día sábado, donde vamos a estar allá con los hermanos de Santa Polonia. Dios bendiga. Así que gracias compañero Ahí en cabina central, hemos llegado ya a la parte final de la transmisión, acá en este bello lugar, hemos llegado de la recta final, así que le decimos con permiso. Gracias.